Fue apresado por la Policía Nacional Abel Villa Castillo, acusado de intentar agredir a una mujer en medio de un incidente registrado en esta ciudad. Mientras era conducido al Comando Noreste, manifestó que se trató de una discusión porque no lo dejaban dormir. Yo discutí con ella, más nada. ¿Eh? No, tú sabes el problema. Una noche antes ella no me en de dormir, ahí vienen drogas, droga la que me metió preso, ya eso, ya. El cuchillo, no, el cuchillo tenía enganchado, pero yo en ningún momento se lo jale a ella. Nunca, yo tengo un papel de conducta en mi casa, te lo puedo buscar y que no le dio la justicia. No, mi amor, nada, no, tú sabes el problema, no le puse la mano. No, nunca, mi hijo, tú sabes. Ella sabe, yo no he hecho nada. En el gallinero, eso fue una discusión de boca a boca. Para su noticiero Telenor, Arismendi la Antigua.